Hola, buenas. Hoy en Paz vamos a aprender a completar cuadrado, ¿vale? Vamos a aprender de dos formas, ¿vale? Una con una fórmula que hay y otra intu intuitivamente, por decirlo así, de ¿vale? Vamos a empezar con un, con un ejemplo muy sencillo y verás qué fácil, ¿vale? ¿En qué consiste completar cuadrado? Completar cuadrado consiste en, una vez que tengamos esta expresión, convertirla en un eje notable del estilo x más, más a, por ejemplo, ¿vale? Al cuadrado, ¿vale? Eso es convertir esto en esto, ¿vale? Vamos a empezar, si queréis, por la parte de la fórmula, ¿vale? Que es muy sencilla. Primero, si nos fijamos un poco, este se puede completar prácticamente del tirón, ¿sabes? Porque si os fijáis un poco, esto es lo mismo que esto, x menos 2 al cuadrado. Es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver cómo es, ¿vale? La fórmula es la siguiente. Si nos damos cuenta, nosotros queremos convertir esto en algo como esto. x más un coeficiente a... Todo al cuadrado más b, más algo que tendremos que añadir para que sea esto igual a esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Desarrollamos esto, nos van a aparecer unos términos a y b, o a, ac a acompañando a la x y otros sin términos x. Una vez que los tengamos, los igualamos a los de aquí y sacamos los valores de a y b, ¿vale? Vamos a hacerlo. Eh, desarrollamos esto, identidad notable, pues x al cuadrado más 2a por x, más b cuadrado, ¿vale? más b, ¿vale? esto es igual a x cuadrado menos 4x más 4, ¿vale? si nos fijamos aquí el único término que acompaña a la x es 2a, ¿vale? pues sacamos 2a igual aquí está acompañando a la x pues acompaña a la x menos 4, ¿vale? y aquí los términos independientes es b cuadrado perdón, uy a cuadrado más b, ¿vale? pues ya está a cuadrado más B, tiene que ser igual al término independiente, que es 4. Ya simplemente, el sistema de ecuación eh, con dos incógnitas lineal, pues es muy fácil. A es igual, a menos, eh, menos un medio. Perdón, voy, menos un medio. Estoy despistado. A es igual, a menos 4 partido 2, menos 2, ¿vale? Y aquí, pues el último, menos 2. Esto es, menos 2 elevado al cuadrado, 4 más b igual a 4. Por lo tanto, que sacamos que b igual a 0, ¿vale? Entonces, esto mismo nos queda de la forma x menos 2 al cuadrado, ¿vale? Más 0, que no es nada. Por lo tanto, tenemos lo que nosotros pensábamos, que esto es igual a x menos 2 al cuadrado, ¿vale? ¿Cuál es la otra forma intuitiva? Pues muy sencilla también es muy sencillo, solo hay que seguir unos pasos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es añadir unos términos que más o menos, que en un principio no eh, varían la. no varían la la expresión, pero que nos ayudan, ¿vale? Pues igual vamos a hacer ¿vale? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Primero, si hay algo que, que multiplica al término en x cuadrado, toda la expresión la dividimos entre ese término. Como no hay. Ese paso lo soltamos, ¿vale? Siguiente paso. Copiamos la expresión con un hueco entre la X y el término independiente, ¿vale? Porque vamos a añadir unos términos. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? El término acompañado de X lo dividimos entre dos, ¿vale? Bueno, el menos, el sino no nos no, no, no importa. ¿Vale? Lo dividimos entre dos. Voy a hacer un poquito más abajo para que podamos trabajar mejor. 4 ¿Vale? partido 2. 2, ¿vale? Y este mismo lo llevamos al cuadrado, ¿vale? 4 ¿Qué hacemos? Esto que hoy tenemos al cuadrado Lo sumamos y lo restamos ¿Vale? 4-4 ¿Por qué? Esto si nos fijamos Más 4 menos 4 es 0 no, no nos varía la ecuación Pero nos va a ayudar Porque ahora si nos fijamos aquí Esta agrupación Si nos fijamos es x Menos 2 al cuadrado ¿eh? ¿Lo veis? x menos 2 al cuadrado y ahora agrupamos los términos que nos quedan. Menos 4 más 4, más 0, igual a 0, ¿Veis? ¿eh? Volvemos lo a los de antes. X menos 2 al cuadrado, y obtenemos que es lo mismo. Lo hemos hecho bien, ¿Vale? Y ahora, lo vamos a ver con este ejemplo, que es un poquito más difícil, pero solo porque hay un, un coeficiente que multiplica el X cuadrado, ¿Vale? Borro un segundillo. ¿Vale? Y pasamos al B. El B hacer con la fórmula para que lo veáis y el, el otro lo intentáis hacerlo solo, ¿vale? Es muy sencillo, es lo mismo, ¿vale? La, la fórmula cambia un solo detalle, ¿vale? Tenemos que 4x cuadrado menos 2x más 1 es igual. Ahora lo que nos aparece es un término aquí, que va a ser este, ¿vale? Va a, va a ser este, perdón. Va a ser, igual que antes, x más una a, un término a a cuadrado más b. Pero no podemos olvidar esto 4 que multiplica, por lo tanto lo colocamos aquí, ya está, eso es todo lo mismo es igual, ¿vale? desarrollamos decimos que 4x cuadrado menos 2x más 1 es lo mismo 4 desarrollamos esto x cuadrado más 2ax más a cuadrado más b, cuidado ahí con el paréntesis que puede llegar, llegar con confusión ¿vale? y nada, identificamos lo mismo, ¿vale? lo vamos aquí lo mismo. Multiplicamos, obtenemos 4 por 2, 8A. Veis que acompaña a la X, es el único que acompaña a la X, lo igualamos a la X. Igual a menos 2. ¿Vale? 8A igual a menos 2. Y lo mismo, los temas independientes, aquí cuidado con el paréntesis, 4A cuadrado más B, que nos multiplica el 4, más B, igual a temas independiente, 1. ¿Vale? ¿Qué obtenemos? que A aquí vale menos un cuarto, ¿vale? A menos un cuarto, elevamos al cuadrado. Aquí obtenemos que 4 por 1, 4 por 4, 16, con un menos delante, perdón, más B es igual a 1, ¿vale? 4, 16, ¿eh? Es lo mismo que 1 partido 4. Uy, perdón. Sí, sí, un cuarto, ¿vale? Más B igual a 1, por lo que tenemos que B es igual a 1 menos un cuarto, ¿vale? Miremos como un múltiplo, 4 menos 1, 3 cuartos, ¿vale? Tenemos que B es igual a 3 cuartos, pues ya está, porque tenemos la fórmula y decimos que es lo mismo que 4 x más a, a era x menos un cuarto. B 3 cuartos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Es, es, es, completando cuadrado, esto es, la, es, la, es lo que nos queda. El otro método, sin fórmula, ¿cómo es? Lo vamos a hacer rápidamente, ¿vale? Porque solo hay que tener en cuenta un detallito. Y es sacar el término, como hemos dicho antes, que multiplica a x cuadrado. ¿Vale? Lo ponemos enseguida. ¿Vale? Tenemos términos que multiplican la x cuadrado, lo dividimos todos entre ese término, ¿vale? Nos queda 4x cuadrado menos 2 partido 4 menos 1 medio. Y 1 partido 4 más 1 cuarto. Y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho en el apartado A, pero con lo que nos queda dentro, ¿vale? Lo mismo. 4x cuadrado menos 1 medio de x. Dejamos un hueco. Lo mismo, el término acompaña en x y lo divido entre 2, ¿vale? Bueno, el menos siempre lo cojo, pero no hace falta. Menos un medio partido 2, ¿os acordáis de esto, verdad? Los numeradores se quedan donde están y los denominadores pasan multiplicando. Un cuarto. Elevamos esto al cuadrado, ¿vale? Un cuarto al cuadrado, igual a un dieciséisavo, ¿vale? Sumamos y restamos esto, más un dieciséisavo menos un dieciséisavo, lo mismo de antes. No cambia la ecuación, ¿vale? Y nos fijamos. Aquí tenemos x menos un cuarto. ¿Por qué el menos? Porque aquí vemos que si desarrollamos esto, aquí necesariamente tenemos que tener un menos, ¿vale? Por lo tanto es ¿eh? x menos un cuarto al cuadrado. No nos olvidemos del 4. Y operamos esto que nos queda. Un cuarto menos un Me Mínimo un múltiplo. 16 ¿Qué nos queda? 4 para llegar a 16 4 3, 1 4, perdón. menos 1 3 16 aguas. ¿Vale? Por lo tanto nos queda aquí menos 3 16 aguas. 3 por 4 ¿Vale? Vamos a simplificar, borro aquí ¿Vale? simplifica un poco 4 multiplica todo esto multiplica primero al primer paréntesis x menos un cuarto al cuadrado ¿vale? y multiplica lo siguiente 4 por 3 es 12 menos 12 16 algo. que es lo mismo completamente cuadrado y esto es todo, así de sencillo o de difícil según se vea, pero yo veo que es fácil, ¿vale? Si tenéis dudas o algo preguntar en el foro, YouTube o lo que sea, ¿vale?